Bien, aquí estamos con la licenciada Miriam Linari. ¿Y quién les habla? Escritora Silvia Freire. Bueno, eh, comenzamos con el curso de milagros con la etapa después del largo, sexto repaso, de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Este viernes empezamos con la parte, segunda parte del curso, donde da un concepto y después vienen las lecciones que hacen que en tu práctica puedas eh, reafirmar ese concepto. Primer concepto, obviamente, nuestra función acá en el mundo que es el perdón. Entonces vamos a hablar del perdón como para que nos quede firme, aparte de todas las lecciones que hacemos diariamente, el concepto que trae un curso de milagros de perdón. Comienza diciendo, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Nada que ver. Nada que ver. O sea, nunca ocurrió, no, para que la gente nos eh, confunda, como lo hice yo la, los primeros años, nunca ocurrió, no, nunca ocurrió como creías, nunca tuvo la intencionalidad que creíste que tenía. Este, nunca fue causal de rencor todo ese resentimiento y ese rencor y esas emociones que giraron ahí alrededor eh, fueron un valor agregado, fueron condimentos que le agregó tu percepción distorsionada A mí me pasó varias veces que nunca ocurrió lo vi porque únicamente ocurrió en mi mente uh -huh. después el otro no lo había dicho, no lo había hecho, no lo había pensado o sea, fue todo un conflicto tejido por mi red neuronal uh -huh. que fue a buscar alimento al pasado y dijo tiene que ser más de lo mismo porque no podemos ver nada tal como es ahora y de verdad eh, pude comprobar que nunca ocurrió o sea, a veces ocurrió y lo que vos decís este, está bárbaro que eh, no ocurrió como yo lo, lo percibo, claro, claro. el juicio que hago, pero como eh, por algo el don Miguel Ruiz habla de no haga suposiciones, a veces armamos todo un escenario en la mente y nunca ocurrió. Sí, a veces es no ocurrió como lo archivaste, a veces realmente no ocurrió. Viste cómo me miró, no te miró, <risa> ni te miró. No, no es que no te miró, que no te miró y otras veces es, ¿viste cómo me miró? ¿cómo? claro si yo lo vi, ¿cómo te miró? y ¿no viste el, el desprecio con el que no, no, no vi tal desprecio? Este, así que bueno, uno tiene que revisar y mencionamos siempre Byron Katie, el quinto acuerdo Tolteca realmente, vos decís, vos decís bien segunda frase, el perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad uh -huh. o sea, somos nosotros que al juzgar justamente estuvimos la clase pasada hablando de los juicios al juzgar algo le otorgamos realidad a lo que no es a lo que no es nada a lo que no significa nada entonces el perdón no perdona pecados sino simplemente no les otorga realidad simplemente dice ve que no hubo pecado ese es el perdón que, que es para un curso de milagros corregir la mente Padre corrige mi mente Espíritu Santo sienta mi mente ese es el perdón eh, hace muy poco aprendí que no lo podemos hacer solos o sea nosotros desde nuestro ego que arma toda la escenografía no podemos ver inocencia ahí donde estamos viendo pecado o culpa sino que tenemos que entregar Padre, corrige mi mente Para eso está entregar a la expiación Es pedir corrección o pedirle a ella A ver, por favor, ¿me lo podés mirar esto? A ver, yo muchas veces vine con el expediente A ver, ¿qué te parece a vos? La por supuesto, leche, tiene otra mirada Nada que ver con la mirada mía Que es justamente para lo que armo la escenografía Para decir, la mesa está servida Así que, muy importante esto Siempre hay que analizar esto de la mesa está servida, por sus frutos lo conoceréis. Lo querés, lo tenés, lo tenés, lo querías. ¿Qué es lo que tenés hoy servido? Y eh, reconocer que era definitivamente lo que querías. Estabas necesitando decir la frase favorita, la tuya, la que crees la que, que te corresponde. Yo sabía que esto iba a pasar esta Estabas este, esperando meter ese bocadillo. Y realmente necesitaste para decir, la mesa está servida, los hombres son todos iguales, los jefes son una mierda. Necesitaste para decir, la mesa está servida, una mesa, un mantel, unos platos, unas copas. Así que lo decís en función de haber recolectado primero, haciendo los ajustes necesarios en la realidad, tal como dice el curso, este, armaste todos los elementos necesarios para declarar, la mesa está servida los jefes son una basura, los hombres, ¿qué te dije? son todos igual así, trata de cantarte piedra libre un poco más seguido, ¿no? piedra libre pero mirá qué interesante lo que dice el concepto simplemente ve que no hubo pecado y desde ese punto de vista todos tus pecados quedan perdonados o sea que cuando vos pasás por alto ese error que estás viendo y decís uy, qué lío tengo en la mente esto no puede ser real esto no es de Dios y empezás a pedir corrección para tu mente lo entregás le pedís a otro que lo mire a ver si ve está viendo la, las mismas los mismos monstruos que ves vos y ahí Todas esas ideas, pecados, tiene que ver no dar en el blanco. O sea, pecado, la palabra no es pecado de lo, la idea que tenemos de la religión este, cristiana, que el pecado era algo porque traía castigo y que lo tenemos muy asociado con castigo. Nosotros, pecado viene castigo. Y cuando te culpas, la culpa viene castigo. Por eso eh, es, es mucho más coherente empezar a pensar en la idea de pecado con la flechita que no estás dando en el blanco te desconectaste de quien en realidad sos claro, mirá este, los errores también fueron de percepción errores auditivos errores de concepto eh, porque yo no sé si la religión inicialmente cualquiera tuvo la intención de juzgar de pecado y, y, y condenar y qué sé yo ¿Te mandaban la penitencia? La penitenciaría, penitenciaría, tuvo inicialmente una, un sentimiento y un objetivo y una intención de recluirte Andar al rincón, eso es penitencia. Andar al rincón, pensar lo que hiciste, quedarte en silencio, reflexionar, reflexionar, eso no es un castigo. Eso no es castigo. Darte la posibilidad de que pienses en el error que cometiste para desandarlo, para revisarlo bien, para buscar las huellas digitales para encontrar que ahí fuiste vos, quién ah. lo que pedí al lo que pedía el papá, que él al hijo, que se había ido con el coche y claro. no había venido qué razones te di y entonces dice, no, no me voy con vos, voy a caminar para pensar qué razones te di para que me vistieran exactamente, exactamente, entonces Voy a reflexionar, me, me, me voy al rinconcito, me quedo quietita, me distraigo lo menos posible. ser este, el calabozo era solo, estar a solas, sin ningún estímulo externo que me haga olvidarme, porque yo mañana a la mañana tengo que ir acá y tengo que ir allá y tengo que ir allá y tengo que ir allá y tengo que ir allá y, ir allá y después por ahí me olvido de, de que tenía un objetivo acerca de... O por ahí, hoy no puedo desandar. Y hoy no puedo desmenuzar, hoy estoy hasta las pelotas, ¿viste? no puedo fijarme a ver cuál fue el error que cometí. Mañana, y mañana pasó el tener... Claro, ¿entendés? Entonces, eh, digo que le ponemos una intencionalidad cuando hablamos de la religión, que juzgó de pecado, eh, y, y quizás nunca fue juzgado de pecado, seguimos, sí, decimos. Bueno, te aseguro, esto ahora me voy a la vía, ¿eh? También que está hablando del perdón. Te aseguro que cada vez que te juzgas a ti mismo te has debilitado a ti mismo. Cada vez que te has juzgado o que lo has hecho con otros te has deslizado hacia abajo por la montaña, otro nivel más. Ah, Cuando tu deseo es estar en la cima, no este qué es. Qué bien. Uh, es un maravilloso. Eh? Qué y bien. Yo te lo presenté varias veces momento te lo dejo una vez comprendido esto vamos entonces a examinar con más precisión el perdón dice jesús en la vía cómo funciona el perdón qué ocurre realmente cuando perdonas y mira cómo te lo explica eres un canal de energía esto para el homólogo vibracional en el grado en el que este canal esté perfecto estado en perfecto estado de funcionamiento la energía podrá fluir tan radiante que el canal se hará Realmente transparente Somos energía Y si vos no jugás Realmente será transparente Será transparente ¿Por qué? Porque somos energía divina O sea, somos un instrumento para que Dios se exprese a través de nosotros Esto es, ya no estará bloqueado el canal No habrá barreras, no habrá límites para que entre la luz cuando juzgas, es como si te contrajeras haciendo que las paredes del canal se estrechen justo como si se desarrollara óxido en una tubería mm. ¿No estás replicándolo bien? ¿No te gusta? Sí, boludo. bueno está bueno Qué ilustrativo, óxido en la tubería Y el flujo se hace menor y menor A medida que perdonas, juicios, es como si el óxido se fuera disolviendo en la tubería mm. Está bueno es como si las paredes de la tubería que transportan el líquido del amor de Dios nada más, nada menos comenzaran a expandirse y se hicieran cada vez más delgadas y transparentes el juicio es contracción el perdón es relajación y paz confianza y fe clarito no está clarito el perdón permite que crezca la espaciosidad en tu conciencia pues, la es? espaciosidad espaciosidad pues cuando contemplas al ladrón que entró en tu casa y dices te perdono estás decretando lo contrario de lo que has aprendido estás decretando que nada valioso te puede ser arrebatado porque nada real existe y en eso explica la paz de Dios, ¿te acordás? estás decretando que el juicio es lo contrario de lo que tú quieres y es lo que te hace sentir de manera opuesta a como tú te quieres sentir Estás decretando tu poder de percibir de forma diferente Te estás, por tanto, sanando a ti mismo Y si es seguro que deseas venir al hogar Vas a tener que convertirte en alguien muy, muy divinamente egoísta Vas a convertirte en alguien tan egoísta Que no tolerarás el juicio en ti mismo Ni de nada, ni de nadie divinamente egoísta no está re bueno lo dice de una manera muy amorosa pues comenzarás a reconocer que con cada pequeña intervención del juicio te catapultas junto a ese lado del universo que es el opuesto a aquel en el que tú quieres estar provoca esto lo puse como subrayado eh, porque tiene que ver con la enfermedad Provoca que tu misma estructura celular, si pudieras ver esto nunca ocuparías de nuevo. Sí. Provoca cuando juzgas que incluso las células de tu cuerpo se vuelven locas. ¿Mm? Miedoso, mirá lo que nos dice. Bueno, yo hacía cuando daba rehabilitación molecular, ¿te acordás? Cuando sí. daba memoria celular, Soy... yo hacía este ejercicio, decía, y les hacía también cuando daba cursos le decía que el proceso de expansión cuando las células están en amor están haciendo esto y hacía esto que es un poco lo que leo ahora con Jesús ¿no? así. y que cuando vos estás haciendo que no te gustó, no te gusta no te gusta no te gusta, las células se contraen y así bien el ejemplo cuando estás enojada con una persona una sí forma la otra, se forma la otra, la otra colorín colorado tumor esto es lo que pasa en el cuerpo un enojo más tras el enojo y me sigo enojando y sigo criticando y sigo jugando y sigo criticando y después diagnóstico cáncer así que tiqui tiqui tiki, acordate de esto y yo les decía hacelo con tu mano para que te quede identificado de una manera visual y de una manera kinestésica, que realmente lo sientas cómo tienen que vibrar los 75 trillones de células que tenés en este momento de funcionamiento en tu cuerpo Jesús lo dice de una manera mucho más linda dice, provoca que tu misma estructura celular cuando juzgas, las células se vuelven locas pierden el diseño, el diseño del amor tiene lógica wow. O sea, por no estás ahí, Ligo acá en el gallinero. Están juzgando. Acá esta mujer no está amando. Tiene lógica. Tiene lógica. Bueno. Dice, se da una contracción. Los fluidos no se mueven a través de las células. Los nutrientes no llegan a las células. La materia de desecho no es correctamente procesada. Todo se atasca y tiene lugar la enfermedad. Así que. Lo que vimos ahora es una descripción de lo que podemos eh, asociar con el perdón, el camino que estamos recorriendo y la parte física de la enfermedad que tiene que ver cuando nos identificamos con el cuerpo, cuando nos identificamos con el personaje, cuando nos olvidamos quién en realidad somos cuando tenemos el concepto que somos ese cuerpo y que somos eso y que el otro nos hizo que yo le hice y seguimos pensando en el error afectamos el diseño perfecto de nuestro sistema celular ¿sigo? un ratito más Obvio. ¿Sigo? Bueno. Sí. un pensamiento que no perdona me voy al curso de milagros página 434 un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso es muy cómico es muy lindo ese ¿eh? ¿ese es el mío? sí no el nuevo el de estudio de allá de sí sí mi libro de sí. Milán no, digo que no, es el nuevo es porque, el más viejo porque tenés uno nuevo viste que hay uno nuevo ahora, ¿no? con no. correcciones de José Luis Molina Millani que corrigió Rosa María antes de partir de plano no. eh, cambiaron algunas palabras yo la verdad que no no le veo que cambió tanto ¿no? No. o sea este hombre lee en el curso nuevo y varios lo tienen tiene como un sellito de auténtico de, como de lacrado muy lindo ¿Ah, sí? sí lo veo así en fotos todavía no lo compré un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso la mente se ha cerrado y no puede liberarse ¿Cómo trabajábamos la semana pasada. Es más, cuando lo empieza a poner en duda, se aferra aún más, lo clava. Cuando se te empieza a caer de costado, vos decís, esto se.. Esto se viera se, se la mierda, mi argumento. Lo que yo pensé toda la vida.. Y dejar de fue tener razón. Las razones por las que yo dejé sin padre a mis hijos cuando me separé. ¡Wow! Ahora empiezo a reconocer que pude haber estado equivocada. No paren, paren, paren. Dame más argumentos para demostrar que no estaba equivocada y lo bien que hice en dejar esa basura inmunda, pestosa. Pobre mis hijos, que hubiera sido la vida de mis hijos si me hubieran quedado con ese padre, con él. Entonces, es interesante ver que hay un momento donde todo parece desmoronarse. Todo parece diluirse. Sí, no, no, derrumbarse. Todo lo que estaba armado, sí, que hubiese sí. armado. Y todo. bueno, cuando ves que se empieza a derrumbar, le empiezas a poner palo, ¿viste? Cuando pasa eso, ¿no? Y trae cuando tu este, tu cuñada, tu hermano Histórico. ¿Te acordás? A ¿Te acordás a que ya ves que fuimos? ¿Te acordás a que ya ves que dijo.? Estábamos no, hablando no de como locas encima de la... No, locas no. Sí, Porque yo quería buscar la idea del coso y. Mientras la buscaba vos, por supuesto, seguiste hablando que, que lo bien que haces. Y yo vine con el andamio y te lo, te lo agregué bueno, en el momento que vos Pero te entendimos a perfectamente, que vamos sí, claro. reconstruyéndolo, el argumento para que no se caiga eh, nuestro guión, que estaba perfectamente armado, como mamá o como papá. ¿Sí? Asegurándolo a del lugar aunque ya empezamos a intuir, esto es lo que quería resaltar que ya empezamos a intuir que todo se cae, que todo se derrumba ¿no? y quiero saber qué te sostiene desde adentro cuando todo lo demás se cae sí. eh, les... Ese pensamiento, ese juicio protege la proyección apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias menos susceptibles de ser puestas en dudas y más alejadas de la razón eh, me encanta porque sí, tienen cadenas esos pensamientos pero, sabes qué? una vez escuché los barrotes de las prisiones en donde tenemos a nuestros seres queridos a las personas que juzgamos son prisiones con barrotes de papel que simplemente que hagas así se caen, no son prisiones verdaderas ¿sí? son ideas de tu mente y una idea se puede cambiar muy bien, ¿qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que esta ha elegido como su deseada meta? y después dice un pensamiento que no perdona hace muchas cosas hace muchas cosas un pensamiento que no perdona Persigue su objetivo frenéticamente Retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino Por ejemplo, hablando del mismo caso que estabas hablando Me quiero separar O está bien que me separé Entonces todo Voy a armar toda la escenografía Y voy a hacer muchas cosas para perseguir mi objetivo de tener razón yeah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 eh, observa, espera y no juzga decir decir, ¿cuándo tengo que esperar? no tengo tiempo de esperar no, no, tenés paciencia porque todo lo que quieras lograr se logra inmediatamente cuando tenés paciencia paciencia, paciencia, paciencia. paz, paz paz paciencia de la paz el que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene, pues tiene que justificar el no haber perdonado pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es y lo leíamos de la vía la verdad es que somos energía que la idea de volver al Padre de que estamos de regreso al Padre ¿cuál es de regreso al Padre? lo, lo escuchaba Neville el otro día que te lo explicaba clarito en Navidad nos confundimos y decimos que nació Cristo no nosotros con todo lo que estamos haciendo estamos despertando el Cristo en nosotros Que es esa idea en nosotros del amor que somos Esa idea del no juicio, esa idea de que está todo perfecto Que si la sostenés, si que el, el tema es que no la sostenemos Vas de regreso al Padre Y empezás a tener la conciencia, decía Neville, de que yo soy Dios estar en la conciencia del hijo y en la conciencia del padre Anoche escuchaba eso ¿En serio? Sí, sí. Anoche... Está clarito Yo no le me... metí colocado en... ahora elegí Neville y anoche esta, anoche esta mañana en algún momento de, de... ahora Sí, a mí me resultaba para otro momento de mi ego insoportable y no entendía nada de lo que decía la conciencia del padre, la conciencia del hijo y recién hoy entendí, porque estoy con mucho esfuerzo aprendiendo a tener otro estado de conciencia que sea más cercano a todo lo que estamos estudiando y no al que yo soy yo soy el hijo o yo soy Miriam que es la identificación con el personaje así que simplemente observa, espera y no juzga y el que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene que justificar el no haber perdonado ¿cómo estamos con el Cristo vaciándonos? de todos los errores que creemos haber cometido nosotros o los otros cuando proyectamos en los otros o sea, nuestro proceso es vaciarnos y ahí cuando nos vaciamos entra la conciencia a manifestarse en amor que lo que no podemos estar plenamente con la tubería transparente. ¿sí? No hagas nada. Esto insiste el curso de milagros, no hagas nada, y la vida también dice, no tenés que hacer nada, tenés que ser ese flujo de energía eh, transparente. No, no tenés que hacer.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 y vamos a cerrar este videíto con algo muy lindo que le vino como inspiración a uno, a un, a un maestro de curso de milagros, que dice que estaba por empezar y le vino esta idea, hablando de la crucifixión y de la cruz y de Jesús. Estaba por empezar qué? Una clase. Y le vino esta idea que dice que todo aquel al que perdonas lo bajas de la cruz y va corriendo a abrirte las puertas del cielo. Me encantó también eso El curso lo dice muchas veces diciendo que tu hermano es el que tiene la llave de tu salvación Ese que vos tenés crucificado, que tenés eh, enjuiciándolo o juzgándolo Es tu paso a la paz Ahora en estas partes viene diciendo Mi, mi hermano es mi paso a la paz o mi hermano es mi paso al dolor en Lo que yo quiera ver es lo que, lo que tenés, tendré Pero me gustó mucho esta frase porque lo veo bajándose de la cruz rapidito ir a abrirte las puertas del cielo para que vayas. Mi amor. ¿No está lindo? Sí, claro. Muy bueno, lindo. Allá vamos entonces. Allá vamos. A descrucificar. Descrucifiquemos. Y sobre todo nosotros mismos. Mm. ¡Ah!